Un saludo a todo el pueblo boliviano, estamos cerca de terminar la presente gestión y es importante hacer un balance de las cifras económicas, de lo acontecido en materia macroeconómica en el país y para aquello presentamos el crecimiento económico que hemos registrado al primer semestre de la presente gestión con un aumento del 9,4%, significa que se han producido más nuevos bienes y servicios en la economía de lo que estaba ocurriendo hace un año atrás, al primer semestre, cuando se estaba dejando de producir nuevos bienes y servicios. La variación era negativa en menos 12,9 Estaremos creciendo en la presente gestión muy cercanos al 6 Y los sectores que han dinamizado este crecimiento importante son la manufactura, la construcción, el transporte, la minería, que han sido los más dinámicos, entre otros tantos. Por lo tanto, eh, creemos que este ha sido el año de la reconstrucción, el año de la recuperación económica, del inicio de esta recuperación económica y se hace importante seguir apostando por nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. En términos de las perspectivas para la siguiente gestión 2022, establecemos que en el presupuesto general del Estado el crecimiento del PIB real estará en una magnitud mayor al 5%. La inflación a fin de periodo en 3,4%, una inflación controlada. Una mayor inversión pública de 5.015 millones de dólares, superior a las de los 4.011 millones de la gestión 2021 y un déficit fiscal mucho menor al presupuestado en el 2021, siendo un déficit del 8% menor al 9,7% proyectado en el programa fiscal financiero 2020. Estas perspectivas económicas se condicen también con las expectativas que tiene el público. El índice de situación futura, que es un índice que se construye con las expectativas los reportes de expectativas que mandan agentes económicos y que es construido por el Banco Central, muestra que hay una buen, un buen escenario para la siguiente gestión en términos de prospectiva para los agentes económicos. Eso muestra que el índice de pasar de 17,6 a 38,5 muestra que la mayoría de los agentes económicos encuestados prevé que la siguiente gestión va a estar mucho mejor que la actual, de tal manera que hay perspectivas de mejora económica, mejora de la actividad productiva, de los ingresos, del empleo. Eso se configura también en el crecimiento esperado para el PIB real, una disminución de la tasa de desempleo mucho más, más pronunciada, también un aumento en las variables como el saldo comercial, en la balanza comercial y las reservas internacionales. No solamente son estadísticas eh, oficiales o fuentes oficiales las que señalan estas perspectivas positivas por los agentes económicos, también lo señalan otras fuentes que establecen que tiene una perspectiva de mejora en la gestión 2022. Por ejemplo, en una encuesta de una revista señalan que el 57% de las personas piensa que va a estar mejor económicamente el año 2021. Por lo tanto, las perspectivas para la gestión 2022 son una tendencia a seguir mejorando en empleo, ingresos, y una mayor dinámica tanto en la construcción, en el transporte, en manufactura, minería, hidrocarburos y otros sectores que han ido aportando en la presente gestión. Es necesario también destacar que el crecimiento acumulado de indicadores del sector de la construcción son concomitantes y congruentes con este crecimiento económico. La producción de cemento está aumentando en un orden mayor al 18%. El índice de insumos a la construcción en un 23%. La importación de barras de hierro en más de un 48%. Indicadores que hace un año atrás figuraban con índices de variación negativa. De la misma manera, lo está haciendo el índice del consumo de energía eléctrica. Señalar que el índice de demanda por potencia o la demanda industrial está aumentando en un orden mayor al 10%. Y esto es algo importante para la economía porque lo que está reflejando es que ante un aumento inicial de esta demanda por potencia o esta demanda en el sector industrial, se anticipa una demanda por nuevos bienes y servicios. Y eso es algo bueno como un indicador adelantado de, la, de lo bien que le está yendo a la economía nacional. De la misma manera, los otros índices de demanda de energía, como la demanda por energía por las fábricas de cemento, el sector de la minería y el sector comercial, también son importantes. El, la creación de nuevas empresas también han mostrado una dinámica muy importante, a noviembre de 2020 habían 13.263 nuevas empresas y a noviembre de 2021 ya contamos con un flujo de creación de 18.451 nuevas empresas, un 39% de crecimiento. Y eso es porque también la demanda interna se está beneficiando con esta mejora sustancial de los indicadores económicos. El valor de ventas y de los servicios facturados también lo hace en esa misma dimensión, de un 39%. A octubre de 2020 se vendía en el, en el área de restaurantes y servicios 275 millones, a la fecha 383 millones. Es cierto que todavía el sector de los servicios, restaurantes, hotelería, no han alcanzado su capacidad instalada cuando lo hacían en la época de la normalidad, pero esta recuperación es sustancial y algo muy importante de relevar. La tasa de inflación está cercana al 1%, es una tasa de inflación controlada a noviembre del 2021 y consideramos de que también ese es un elemento importante en el, la administración macroeconómica del país. En el sector externo, la economía nacional ha mostrado también un, una performance importante en las exportaciones, aumentando el valor de las ventas exportadas de 5.396 millones a 8.926 millones, un aumento en un 65%. Vislumbramos pasar los 10 mil millones de dólares para la presente gestión. De la misma forma, las importaciones han aumentado de 5.650 a 7.424 millones de dólares. Y esto está también configurando que la economía se está recuperando, dado que también la producción importa bastantes materias primas, insumos que son claves para la producción y bienes de capital. Perfilamos también que las importaciones estarán por encima de los 8 mil millones de dólares. De tal manera que el balance comercial para la presente gestión va a superar los 1.700 millones. Ya al mes de octubre tenemos una balanza comercial positiva de 1.584 millones de dólares. A octubre de 2020 esta balanza comercial era negativa por un valor de 159 millones. Hay una mejora sustancial en los indicadores del ámbito externo. De la misma manera, el ahorro del sistema financiero se ha incrementado de manera favorable, con un aumento de 28.253 millones de dólares a 30.394 millones de dólares. La gente ha empezado a ahorrar mucho más a un ritmo importante del 8%. Y está también configurando la, la confianza que tiene el pueblo boliviano en el sistema financiero nacional. De la misma manera, el número de cuentas de depósito en el sistema financiero nacional ha aumentado de manera importante en un 9%, pasando de 12 millones 500, cuentas a 13 millones 647 mil cuentas. Eso es también un elemento importante, especialmente los depósitos en caja de ahorro que han pasado de 11 millones a 12 millones y que configuran esta proporción de tipo de depósitos en el sistema financiero en un 88%. Los créditos también se han seguido dinamizando en la economía, aumentando en un 4% de 27.813 millones de dólares a 28.921 millones de dólares. La mora también es un indicador controlado que está en un nivel incluso mucho menor que la gestión anterior, al, al mes de noviembre, 1,6 respecto al 1,7 de noviembre de 2020. Las recaudaciones tributarias también lo han hecho de, de manera importante, eh, han crecido en un 14%, y este aumento no es resultado simplemente de que el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional cobran más porque sí, sino porque la economía se está recuperando. Los tributos salen de la actividad económica, y si la actividad económica está aumentando, también lo están haciendo las recaudaciones tributarias. Efectivamente han aumentado en 14%, hemos pasado de 38.624 millones de bolivianos a 44.203 millones de bolivianos. Toda esta información a noviembre de la presente gestión, respecto a noviembre de 2020. La recaudación tributaria por tipos de impuesto también es relevante. El IVA ha aumentado en un 28%, pasando de 13 mil millones de bolivianos a 17 mil 300 millones de bolivianos. El IUE también lo ha recuperado de 6 ,300 millones de bolivianos, hace 6.316 millones de bolivianos. Lo ha hecho el gravamen arancelario en un 44% de 1.865 millones de bolivianos a 2.692 millones de bolivianos. El it también ha aumentado de 3.600 millones de bolivianos a 4.500 millones de bolivianos, configurando un aumento del 26%, todo esto comparado entre noviembre de 2021 a noviembre de 2020. La tasa de desempleo también ha disminuido. En julio del 2020 teníamos una tasa del 11,6%, una tasa que implicaba que más de 400 mil personas estaban sin una fuente laboral. El día de hoy, a octubre de 2021, tenemos una disminución de la tasa de desempleo del 5,2%, una disminución de 6,4 puntos porcentuales. Y eso se refleja en la población ocupada, que en el peor momento de, de la gestión pasada, configuraba solamente a 3.143.000 personas trabajando. Hoy ya contamos con 4.295.000 personas que han podido reinsertarse al mercado laboral. ¿En qué segmentos? En la industria manufacturera, que ha pasado de 492.000 empleos a 620.469 empleos. También lo ha hecho... De forma importante, las actividades de alojamiento y comidas, de 310 mil empleos a 428 mil empleos, configurando un aumento del 38%. De la misma manera lo ha hecho Servicios Profesionales Técnicos, de 86.445 empleos a 126.521 empleos. Un aumento de un 46%. Y en otros sectores de la economía también un aumento en un 34%. Esto configurado entre octubre de la presente gestión contra octubre de 2020. El desempleo juvenil también ha reducido de 19,2% en julio de 2020 a 7,5% a octubre de 2021. Una disminución significativa e importante que configura que el empleo para los jóvenes también se ha dinamizado y ha incrementado. En el ámbito de las finanzas públicas del país, también señalar que ha habido un manejo responsable de las mismas, recordar que el 2020 habríamos terminado con un déficit fiscal del menos 12,7 y un déficit en balance, en balance corriente de menos 6,1 Es importante señalar que a octubre del 2020 el país registraba un enorme déficit fiscal tanto en su balance global como en su balance corriente. Hoy podemos decir a octubre de 2021 que el balance corriente es positivo, las finanzas públicas están equilibradas y sí se va a presentar un déficit fiscal global, pero debido al componente de la inversión pública, que es un componente no recurrente y que va a redituar en el futuro para el país un aumento de la capacidad productiva. Por lo tanto, tenemos eh, la buena noticia de decir que estamos disminuyendo el déficit fiscal, que el año pasado estaba en dos dígitos, ahora lo estamos reduciendo a un dígito. En el programa fiscal financiero perfilábamos un 9,7% de déficit fiscal y ahora estamos con eh, la perspectiva de terminar con un déficit mucho menor al previsto en el programa fiscal financiero. Desear al pueblo boliviano que el año 2022 sea un año lleno de parabienes y que todos nos cuidemos porque es importante conservar la salud para seguir produciendo. Y que el gobierno nacional va a poner todo el esfuerzo para que el empleo las oportunidades económicas se consoliden y se vaya recuperando la actividad económica como ha sido en la presente gestión, porque ya estamos saliendo adelante. Muchas gracias.